Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos nuevamente. Qué placer poder continuar con nuestro estudio de la Biblia. Algunas noches con cada uno de ustedes. Estamos a través de Facebook Live y también estamos a través de YouTube. Si usted nos quiere escuchar en YouTube, puede escucharnos también en YouTube los uh, después de la presentación. Allí lo ponemos grabado. y Usted también lo puede escuchar. Así que lo transmitimos vía Zoom y también, por supuesto, vía Facebook Live. ustedes lo puede ver. Y por supuesto, puede seguirnos en eh, Facebook y también después en YouTube. Buenas noches. Esto es Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Qué gusto saludarlos. Estamos estudiando el libro de Segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 5. Habíamos hablado ya acerca de cómo vivir en la fe. Pero la fe no es simplemente una creencia mental que nosotros ponemos sobre algo, sobre alguien, o sobre alguna eh, un objeto o alguna persona es algo que tiene que ver también con algo que esa persona nos ha demostrado es decir sus palabras sus hechos sus promesas sus acciones nos demuestran que podemos confiar y podemos poner nuestra, nuestra fe en esa, en ese ser o en esa persona estamos hablando aquí acerca de los que tenemos fe y hemos desarrollado fe en Dios como nuestro eh, creador, sustentador, dice la Biblia, sustentador de nuestra fe. ¿Por qué Dios se convierte en el sustentador de nuestra fe? Porque Dios, de alguna manera, nos ha manifestado a través de la naturaleza y a través de todos los, los años de nuestra vida y de la existencia humana, que Él nunca abandonó al hombre a pesar de que el hombre tomó el camino equivocado. A pesar de que el hombre decidió hacer su voluntad y jugar a Dios porque Satanás le dijo y seréis como Dios y él quiso ser como Dios y el jueguito ese de ser como Dios querer saber como Dios como el mismo deseo que Satanás tenía ya en el cielo y por eso fue echado del reino de Dios eh, también tentó al hombre de esa manera el hacerse creer o creer que puede llegar a ser Dios que era el deseo de Satanás se transfirió al deseo del hombre y este cometió pecado y a raíz de esto, Dios nunca abandonó al hombre. Dios siempre le dio sus promesas. Y nosotros vamos a basar nuestra fe, no en el hecho simplemente de ser la fe un, un, un acto cristiano o una, un concepto cristiano que desarrollamos en nuestra vida, porque de alguna manera alguien nos comentó de que existe la fe y la fe es simplemente eh, algo que hay que creer, creer en algo, en alguien. La fe no está basada en la nada. La fe está basada en el conocimiento de Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice y que nosotros oímos? Y que con esa información nosotros fortificamos o aumentamos o afirmamos nuestra fe. Eh, en el capítulo 5, iniciamos la continuación de lo que veníamos diciendo en el capítulo 4, versículos 16, 17, 18. Vamos a leer desde el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde por la, para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día la fe, porque es... Este esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué gozo cargar esta promesa, este sentimiento, dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven por las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, perdón, son temporales, pero las que no se ven son eternas. La promesa de Dios fortifica la fe, no solamente por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, por las que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 el apóstol le llama este santuario, este edificio, esta tierra. Nosotros tengamos una morada hecha de manos de la eternidad, es decir, de Dios. En los cielos está preparando una morada para nosotros, le dijo Jesús a los discípulos. Y por esto también gemimos. Y la palabra gemir, aquí el del apóstol Pablo, es una expresión profunda de deseo. Yo quiero, yo deseo, yo quiero esa morada, gimo por esa morada, pero no solamente la morada, dice aquí, sino deseando ser revestidos en aquella nuestra habitación celestial. Este cuerpo mortal que se va desgastando cada día y que se vuelve un peso para nosotros, es un peso de gloria, porque si esto de la tierra, ese tabernáculo, esta morada se acaba, dice yo, seré revestido en la nueva morada celestial, y yo gimo por eso, dice el apóstol, es decir, deseaba profundamente la morada celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, protegidos por la justicia de Cristo, protegidos por el vestido de la fe que pusimos en Jesús, nuestro Salvador, protegidos por la gracia para siempre, este cuerpo que se desgastó a través de los años, se convierte en un cuerpo espiritual celestial. De eso está hablando Pablo, porque somos revestidos de incorrupción. Versículo 4, capítulo 5, versículo 4, segundo de Corintio, para los que acaban de entrar. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en esta tierra, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida inmortal. A mí me gusta el apóstol Pablo porque él es muy ilustrativo. Me gusta porque su mensaje es tan claro, tan oportuno, tan profundo y al mismo tiempo este, legible que podemos entender que él nos va mostrando el sufrimiento que viene describiendo del capítulo 4, versículo 7, y que por la fe se sostiene su ministerio, se sostiene a pesar del sufrimiento, a pesar de este, que este cuerpo mortal se va destruyendo, adentro hay una esperanza de vida basada en la promesa de Dios. Esa esperanza de vida, esa fe, renace en nosotros cada día, dice el apóstol. Y mientras gemimos, deseamos estar un día en la patria celestial, Él dice, nuestro cuerpo mortal, que se vuelve un peso de gloria, porque estamos siendo destruidos, vamos destruyéndonos, vamos muriendo, adentro va renovándose, porque tenemos la esperanza de que este cuerpo mortal sea revestido de un cuerpo celestial, eternal. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, utilice el lenguaje de, la, de lo mortal, sino que seamos vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Me encanta ese, esa expresión, arras del Espíritu. Las arras del Espíritu es ese poder, esa dádiva. Ese sello que nos identifica con el plan de Dios y con su promesa para con nosotros. Las arras del Espíritu y la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos identifica con el pueblo de Dios. Que nos identifica con los que gemimos porque un día podamos ser revestidos. Que esto mortal se convierte en algo inmortal que podamos vivir la experiencia de una vida diferente, mejor, cambiada, totalmente transformada, para que esto mortal se convierta en algo inmortal por la promesa de Dios, viviendo por la fe y la promesa de Dios, es la clave para poder recibir la gracia mientras vivimos en esta tierra y la confirmación de la redención cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, así que versículo 6 vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Todavía no estamos con el Señor, porque todavía estamos atados a este cuerpo. Versículo 7. Versículo porque por fe, no por vista, andamos. Por fe. Mi profesor, el profesor Vicuña decía que nuestro, nuestra vida cristiana es una vida salvada, pero todavía. Así utilizaba él una expresión muy interesante. Máximo Vicuña, un gran profesor que tuve de este, Yauyos, un sabio, un doctor en teología bíblica, decía yo soy salvo, pero todavía. Eso quiere decir que la salvación ha sido dada para mí por fe, pero todavía no está consumada a plenitud porque todavía estamos atados, y aquí el apóstol Pablo dice, estoy atado a este cuerpo mortal, y mientras esté atado a este cuerpo mortal, todavía no estoy con el Señor. Mientras yo estoy aquí conmigo, no estoy todavía con Él, pero confiamos, y dice el apóstol, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quiere decir que el apóstol Pablo confía, confiaba a plenitud que después que el Señor Jesús viniera, y resucitar a los seres que ya no estuviéramos atados a lo mortal, un día estaríamos para siempre con el Señor. y Lo dice en otro versículo, que cuando seamos arrebatados, en el capítulo eh, del segundo de, de, de Timoteo, dice claramente que seremos arrebatados con él y estaremos para siempre con el Señor, aquellos que hayamos resucitado juntamente con aquellos que estuvieron vivos en la venida del Señor. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo ya, para estar presentes en un cuerpo glorificado con el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Como está hablando a los corintios, y como está hablando con la iglesia, no importa, aunque todavía yo estoy en este cuerpo, este un cuerpo mortal, soy un ser pecador, dice el apóstol, aunque sea un, aunque soy un hombre todavía con mis errores, con mi forma de ser, quiero decirles que que no importa si estoy ahora o después glorificado o mortal aún, yo quiero ser agradable a ustedes por la fe y las arras del Espíritu que ha recibido del Señor para ser su apóstol, su predicador. Versículo 10. Pero es porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo va a comenzar ahora a introducir, si lo vamos a ver el día de mañana, acerca del ministerio de la reconciliación. Y él va a hablar un poco cómo somos reconciliados con Dios. Él viene hablando de sus sufrimientos. Viene hablando de lo que sostiene su vida en, en medio de sus sufrimi sufrimientos. Viene hablando de su relación con los miembros de la iglesia, y cómo él quiere ser agradable, y cómo ha sufrido por la predicación, por el evangelio, porque, porque ha sufrido, y porque él se mantiene firme en eso, el apóstol le está diciendo, porque yo tengo una promesa, que me ha dado el Señor, que un día este cuerpo mortal, será inmortal, y viviré para siempre, será revestido una vida eterna, cuando esté con él, cuando esté presente con él, y tú también lo puedes estar, dice el apóstol, pero hay una cosa es importante, que esto no lo voy a lograr yo porque estoy sufriendo, no lo voy a lograr yo porque estoy haciendo cosas buenas, no lo voy a lograr yo porque estoy soy una persona dedicada al evangelio, no lo voy a lograr porque estoy predicando el evangelio, no voy a lograrlo porque soy apóstol, no voy a lograrlo porque soy elegido de Dios para predicar este mensaje, no, lo voy a lograr siendo constituido presente ante el tribunal de Cristo, y no dice el tribunal de Dios a propósito, ¿por qué? Porque el tribunal de Cristo es el tribunal donde tú llegas teniéndolo a él como tu abogado y tu juez. Es decir, él va a resolver tu caso tanto en el pedido como en la resolución. Es decir, él va a dar condenación o salvación en la medida en que tú hayas dependido plenamente de su sacrificio de haber creído que su sacrificio es suficiente para ti, para tu vida, para la, la, la sostenibilidad de tu fe en el tiempo. Pero debes recordar, dice el apóstol, que vamos a to todos vamos a, eh, vamos a comparecer, dice la palabra, vamos a estar presentes. Antes de llegar a la patria celestial, debemos llegar primero al tribunal de Cristo. Para que cada uno de nosotros reciba según sus obras, sea buena o sea mala, según su fe, si ha sido firme o no ha sido firme en las promesas de Dios. A mí me gusta el apóstol Pablo, me gusta leer sus libros y me gusta hablar de ellos. ¿Por qué razón? Porque los libros de Pablo van desarrollando el concepto del cristianismo sobre la base de la filosofía cristiana no como la práctica solamente, como la, la, la, las palabras propiamente de Jesús, como lo hacen los apóstoles, sino que viene ahora la interpretación misma de esas acciones, de una acción cristiana que está basada en las enseñanzas de Jesús, ahora las lleva a él a la praxis, y en los libros de Corintios, los dos libros, podemos encontrar nosotros a Pablo hablando de esa praxis cristiana, de esa forma de vivir la vida cristiana, de esa manera de trasladar el mensaje teórico a la, a la, a la práctica. Y cómo entenderlo para que tenga los resultados que esperamos, que es la salvación plena, completa, la redención, la reconciliación del hombre pecador rebelde contra Dios en una nueva patria celestial que Él habla y que Él llama edificio nuevo o santuario nuevo en los cielos, donde todos seremos revestidos de este cuerpo mortal, se convertirá en un cuerpo inmortal. El Señor Jesús quiere a través del apóstol Pablo esta noche, que tú entiendas que tu fe tiene que estar basada en sus promesas. Puedes pasar dificultades aquí, sufrimientos aquí, pero las promesas de Cristo son las promesas que firmemente determinarán la salvación de tu vida. Que el Señor te bendiga en esta noche, que te dé paz, que te dé bendición y que este mensaje, si llegó a tu corazón, pueda ayudarte a firmar más tu fe en las promesas de de Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Si te gusta este mensaje, compártelo con otros. También estamos en YouTube, Boris Darmon canal, allí puedes encontrarnos con los mensajes que predicamos cada noche. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre querido, por tus bendiciones, por tu cuidado. Te damos gracias también porque nos das tu palabra, porque a través de ella podemos reafirmar nuestra fe, a pesar de nuestros errores, de que creemos que en tu promesa, en tu gracia, encontraremos salvación. Bendice a Samuel, bendice a Geisa, bendice a Jaco y a su hermano también, todos con COVID. Te rogamos que tú estés con ellos, puedas darles salud y sobre todo confianza de que tú eres un Dios que cambia la situación de salud de una persona. También ayúdanos en nuestra vida espiritual a cada uno a poder afirmar nuestra fe en las promesas que tú tienes para nosotros. En tus manos nos encomendamos y encomendamos también la vida de los que están sufriendo alguna enfermedad. Te rogamos que tú estés con ellos. Cuides de Eduardo y su salud. Protégelo, Señor. Ya está de avanzada edad y tú sabes cómo cuidarlo. Te rogamos por Goldberg para que pueda restablecer mejor su salud, que pueda tener una vida de vejez lo más agradable posible para su familia. Bendice a su familia para que estén todos bien. Acompaña a nuestros seres amados donde están, Señor. Protégelos de todo mal y danos siempre tu bendición. En el bendito nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Me estoy olvidando, Señor, de pedirte también por mis amigos que están escuchando tu palabra. Te ruego que tú afirmes tu palabra en los corazones de cada uno de ellos y les llenes de tu paz. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí está este predicador de todas las noches, siempre tratando de predicar la palabra de Dios y no mis palabras. Eh, no soy el ideal, pero soy un instrumento de Dios para que tú puedas conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Reflexiones de la Biblia con Boris Daim. Nos vemos mañana. Chao, chao.